de ti de tu de tu libro y bueno eh, primeramente Joaquina es una compañera de letras nos conocimos en un curso de escritura eh, hace el año pasado ya varios meses ya y bueno eh, les conté que Joaquina viene de España vives en Barcelona por lo que por lo que sé sí eh, Osorio, sí hola Carol qué tal Carol buenas noches desde acá gracias por asistir bueno, Joaquina, yo en este momento, como tú a lo mejor has entendido la dinámica de esta charla, es que yo te invito, tú te presentas, quién tú eres, de dónde vienes, qué tú has hecho, me hablas de tu libro, y vamos platicando eh, en torno a eso, porque esta plataforma es para darlos a conocer a ustedes, los escritores compañeros míos. Así que el micrófono, la cámara, y estás en tu casa, Joaquina, todo tuyo. Muchas gracias, Ada. Un placer compartir este rato con vosotros, contigo y con, y con todo el que nos vea. Y bueno, yo, pues como tú bien has dicho, soy Joaquina Borjas y nací en, en Manresa, que es, un, es una ciudad de, de la provincia de Barcelona. Soy hija de, de migrantes, de andaluces. Toda mi familia pues es, eh, es originaria de, de Sevilla. Y de profesión soy enfermera y soy terapeuta también. Hice medicina natural ya hace unos años. Y bueno, pues me dedico a estas dos grandes pasiones que tengo como profesión, que es la enfermería y, la, y las terapias naturales. Entonces, pues, eh, este libro sale a raíz de que yo ya llevaba mucho tiempo pensándolo, eh, me, me rondaba por la cabeza... Y el año pasado tuve un problema de salud, que tuve una baja laboral larga y, ah, bueno, pues mira, la vida me dio el tiempo para poder plasmar este, este libro que hacía tiempo que, que quería hacer. ¿no? Mi contacto con los remedios naturales viene desde que nazco. Yo ya uh -huh. nací en, en el seno de una familia donde las mujeres son mujeres sabias, mujeres de campo ya te digo, del campo andaluz, sí. y que se han, bueno, ellas han usado y han utilizado las, las plantas medicinales y los remedios naturales, pues a través de los tiempos y mm. nos lo han ido traspasando la información y el conocimiento, pues de, de madres a hijas. Mm. Entonces era como... Yo, una cuenta pendiente de, de agradecimiento que yo tenía pues hacia mi madre, hacia mis abuelas, mis bisabuelas, tatarabuelas y las mujeres de, de, de mi familia, ¿no? O sea que este libro va también en honor y en reconocimiento y en agradecimiento a ellas, ¿no? Y este libro básicamente es una es, un, es una guía de donde se tratan la, los trastornos de salud más, más habituales, la definición de cada trastorno, qué es, los síntomas, los signos y después los tratamientos naturales que podemos encontrar ya sea pues, a través de las plantas medicinales, aceites esenciales, hay también pues, arcillas, eh... Gárgaras, bueno, cada, cada trastorno tiene sus su tratamientos, sus posibles uh -huh. tratamientos, también hay hábitos saludables y consejos, consejos claro. de salud. No, lo encuentro maravilloso porque justo antes de que tú entrara estaba diciendo que... Eh... Toda la vida, bueno, por lo menos yo cuando crecí, toda la vida era: tómate esta hierbita, hazte esta infusión, toma esto para la gripe. O sea, nunca una pastilla, un jarabe, eso no era ni pensable. O sea, siempre íbamos a, atrás en el patio, arrancábamos una hierba buena, un esto, este otro. Y te daban el tecito y ya el otro día estaba sano ¿no? Y eso es lo que increíble Volver a esas raíces, qué increíble Lo bueno que es, porque eso es lo que Realmente, tú, yo te escuché una charla No sé mucho, con otra, otra persona Donde tú le decías, bueno, es que la medicina Hoy en día está basada en la naturaleza O sea, de ahí nace sí. todo Sí, sí, además Es que tenemos una medicina muy joven La medicina que conocemos uh -huh. Es una medicina muy joven Antiguamente es uh -huh. lo que tú dices había la, sabidu la sabiduría popular, donde las, las básicamente eran las mujeres las que cultivaban sus plantas medicinales y las que sí. la, la utilizaban, ¿no? Y, y es lo que tú dices, nos poníamos, teníamos cualquier trastorno de salud y lo primero que se hacían era, pues eso, unas pisanas unos sí. emplastes, unas cataplasmas y con eso, sí. y en mi casa sí. se seguía haciendo, ¿eh? mi madre siempre lo, y, mi, y mis abuelas lo han hecho y cuando ya, bueno, veían que no, de esto, que no tenían el resultado que esperaban, pues entonces sí, te llevaban al médico, pero te evitaban sí, mucha, médico. mucha, mucha medicina, ¿no? Sí, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Es algo que yo creo que todos los que estamos aquí presentes y lo que escuchan es que esto... Si recordamos nuestro pasado, por lo menos los que hemos nacido en un pueblo, una, no en las ciudades, siempre recuerdo, yo mi mamá nos daba una tos y, ya, ya, te voy a hacer una lechecita con ajo. Dice, ¡oh, qué terrible! Y le ponía pasas para, para allanar un poquito el sabor del ajo. Y justo anteayer leía en, en una, un anuncio que decía que eh, la leche con el ajo era súper bueno, antiinflamatorio. Dice, bueno, imagínate. Y ellos sin saberlo. Y antibiótico. yo tengo experiencia. Claro. Y Era por la experiencia y era por la sabiduría Que seguro que a tu madre le había transmitido Tu abuela y a tu abuela Tu bisabuela Entonces claro. era, era una sabiduría que se, que se transmitía pues eso de madres a hijas ¿No? Y mm. que es que yo Creo que, que se ha ido perdiendo Se ha ido perdiendo Pero Yo en mi consulta yo veo ¿no? Incluso en la gente mayor Que le sabes y le dices Pero vamos a ver, cuando usted era pequeña ¿esto cómo lo, cómo lo, ¿Qué le hacían? ¿Qué le daban? No, pues a mí me hacían esta tisana. Pues lo mismo. Claro. Pues lo mismo. Claro. Lo mismo. <risa> lo mismo. <risa> Exactamente. Y es raro porque cuando tuve, por ejemplo, ahora yo que vivo en Noruega, un país desarrollado y uno cree toda la industria, yo cuando tuve mi primera hija, eh, claro, los nervios de ser madre primeriza. Mi mamá vino a visitarme, porque venía de Ecuador a visitarme para el parto. Y la niña tenía cólico, el segundo o tercer día en la casa. Y me dice, ah, una agüita de anís. Digo, ¿qué? ¿Cómo le vas a dar eso al bebé si necesita solamente leche? No, no, no, no, no. una agüita de anís. Y yo persistía, que no, que no, que eso aquí no se hace, mamá, eso es la antigüedad, que no sé qué. Bueno, tú sabrás, ¿quieres quieres pasar mal la noche o quieres que la, la agüita de anís? Ya, ya, le dimos un biberonco santo remedio. Sí. Se le quitaron los gases, todo, y digo, bueno, y es verdad, porque aquí son tan escépticos que no, que el niño, que el, la gotita de esto, la gotita de este otro. No, yo te digo, excelente tu libro, porque tenemos que volver a esa raíz, a buscar de sí. la tierra. Sí, es que el problema, Ada, es que nos hemos desconectado de la madre naturaleza. Nos hemos olvidado que somos hijos de la madre naturaleza. Sí. Y, y hasta que no volvamos a tomar esa reconexión Van a haber Trastornos de salud Bueno, pues Lo que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo Justamente, justamente Y tenemos que mirar, la aceptación tenemos que de, de tu libro La aceptación de tu libro, ¿cómo lo, cómo lo has Encontrado tú? ¿Cómo la has recibido la gente? hoy el... Mira, para mí ha sido una, una, una sorpresa Tan grata, yo es que yo hice El libro pensando aquello de que mmm, me lo van a comprar dos personas y una va a ser mi madre. Bueno, tengo que decir. Se te corta un poquito la, la señal. Porque el libro eh, fue bestseller mmm, muy pronto... Y no solo eso, sino que después, pues todos los ejemplares que he vendido, y, y lo más bonito es que la gente que lo compra siempre el feedback que tengo es que les ha gustado, que es muy práctico, que es muy entendible, bueno, que, que sí que, que les gusta y que les es muy útil. Sí. Y la Yo verdad lo tengo que que realmente no lo he sí. podido pedir todavía en papel, pero dije bueno, algún día lo voy a pedir en papel también, pero sí lo sí. tengo en el book. Eso se puede comprar en Amazon para lo que nos están viendo O en otros sí. países En Amazon.com se puede utilizar o Sí, sea, en o... ebook en, en e y, en, y en papel y Está papel, en, los claro, dos, sí. en los dos formatos Sí, okay. y Yo también no en la página en web también. Mm. Sí. Tú tienes una página web, ¿ok? Sí, sí, sí, sí. Ten, .com. Okay. Terapias Terapia, vital. Y terapiasvitalsb.com Muy bueno, ya, sí. eso lo voy a poner, yo cuando ya ponga el post te voy a poner todos tus detalles Vas. para que la gente te busque Bueno, ¿qué más? Cuéntame, Joaquina, ¿qué más? Bueno, pues ya te, te digo, con, muy muy sorprendida porque de, del libro, pues eso, han salido pues pues charlas y, y, nuevos, y nuevos proyectos y la verdad es que Incluso aquí en Cataluña, el día de San Jordi, el día 23 de abril Que además es el día internacional del libro Y es el día que nosotros fundamos nuestra asociación ¿eh? Inauguramos la Asociación Internacional de Escritores A que invitamos a todo el mundo que nos conozca y nos siga Pues aquí eh, hay una tradición muy bonita Que es la de regalar eh, libros y rosas y entonces bueno pues tuve la oportunidad de estar en, en dos librerías pues firmando mis libros, mi libro no. y sí, sí, sí y la verdad que fue una experiencia bueno pues eso muy muy nueva, muy gratificante, me, me encantó no de que la gente pudiera venir y pudiéramos hablar del libro y bueno y pues ya pues dedicárselo ya pues bueno muy muy muy muy bonito y muy muy gratificante la Imagino. verdad me imagino sí. un sueño casi Un, un sueño, sueño, un sueño Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy, muy muy bonito Y bueno, sí que es verdad que hay una corriente Yo creo que actualmente hay una corriente De, de, de sensibilización hacia, hacia los remedios naturales Y las terapias complementarias no Yo siempre digo que yo como enfermera Estoy en el, en el filo no de, Me muevo entre, entre la medicina natural y la, y la que conocemos como tradicional Y, y que no son excluyentes Y que, y que, no. que por eso me, me gusta llamarlas complementarias Porque se pueden complementar eh, maravillosamente bien ¿no? Empecemos siempre por lo natural Y si no tenemos los resultados que esperamos o deseados Pues entonces pues ya iremos a, a, a la otra medicina ¿no? Que también está ahí y que el personal sanitario ahí estamos para, también para lo que lo que pero se tú necesita. como trabajas en salud tú te has dado cuenta que hay más eh, los médicos están más abiertos a esto o, o igual que antes mira hay, me, el... mira hay de todo Ada hay médicos que están, se están sensibilizando con este con este tema incluso médicos que están haciendo alguna especialización pues en homeopatía o en medicina tradicional china, en acupuntura... O sea, que, que sí. Lo que pasa es que también están los que siguen diciendo que, que la medicina alopática es la, la que tiene la evidencia científica y yo pienso que la medicina natural está avalada por los siglos de los siglos de los siglos que la estamos utilizando y que funciona. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué evidencia? <risa> y, qué, ¿Y qué mejor evidencia que esa, ¿No? Además, claro. una medicina que tiene muchas menos contraindicaciones y efectos secundarios. Que sí que claro. es verdad que también hay que tener en cuenta que para tomar un remedio natural hay que asesorarse por profesionales porque si estás tomando algún medicamento de farmacia, por decirlo de alguna manera, pues puede haber contraindicaciones y tal. Pero que en principio tiene menos efectos secundarios que, que la otra, ¿no? Claro, claro, claro, por supuesto. No, yo he visto aquí también está mucho la propaganda que te venden pastillas de estas naturales entre comillas, no, eh, pastillas de valeriana. Y todo digo, pues no se sé, da según una tila o sea. Sí. No, y <risa> también sea, que vender, tener, hay que vender, ¿no? claro. Y tenemos que tener en cuenta también de que sean productos de calidad, comprarlos de en calidad. Justamente. En, en lugares, en lugares, porque pues, que, que sean lugares que te den una, una confianza y bueno, pues sí. en las, en la, en las herbovisterías, en, en los centros que donde también hay personal eh, es, cualificado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Estamos hablando de salud. Exactamente. Ada, estamos hablando de salud. Como yo digo, la cicuta es una planta y mata. Claro, claro. Eh. claro. Entonces, claro, eh, siempre bajo... Bajo consejo de, de profesionales que para eso están. Y comprarlos en sitios que te den una calidad y que te den una garantía, ¿no? Podemos comprar pastillas eh, según dónde ni, ni por internet, sin saber ni cómo han estado elaboradas ni cómo han estado cómo conservadas ni nada, nada. No, no, no, no. A mí me gustó algo que tú dijiste, que tiene que ir a la par con las dos cosas. O sea, no claro. puedes decir, ah, no, yo soy solamente las plantas, las plantas. a mí No, no, me no, no. tiene que ser un equilibrio, porque tampoco puedes decir no solamente plantas y nada de más. No. Porque ahí estamos fallando, ¿no? O sea, nada de extremo, todos, ah, todos los extremos son malos. Exactamente, nada, todos los extremos son malos. Y además es sentido común, quiero decir, si sí. tengo una afectación leve, pues empiezo con las claro. plantas ahora claro si es una enfermedad grave una enfermedad eh, urgencia bueno pues entonces habrá que poner lo que haga falta justamente no no no yo tengo muy buenos recuerdos te digo de mi infancia cuando todo tipo de cosas que una quemadura eh, claro. todo tipo yo me acuerdo me quemé una vez eh, me quedé asoleando yo vengo del del, del del o sea del Pacífico del sol quema quema quema y me asoleé como tonta yo y me quemé toda toda la barriga y yo llegué a la casa, gritaba, gritaba, gritaba. Y mamá dice: ¿Y ahora qué hacemos? No? Y dice: Una un, una pasta de no sé qué cosa, parece que era avena con, con algo. Me puso eso, me refrescó. Después me puso otra y se me quitó la quemazón. Dije: ¡Wow! Sí, ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Yo tengo o, solo o la que me... Yo recuerdo sí, un día aquello: iba a abrir un, un huevo y me saltó aceite y me quemé dos dedos de la mano. Y, y tengo aloe vera y cogí un, un, un trozo y me, y me lo puse y ni nada ni se, me salió ampolla, nada nada ni me dejó marca no sí no es fabuloso fabuloso eh, realmente es muy muy bueno y es bueno incentivar a la gente de más que todo la gente joven ¿no? Que decir bueno vuelvan a la como tú dices a la gente está más consciente hoy en día de volver a la tierra, de volver a buscar las cosas ecológicas, de, de buscar lo que es realmente bueno, sano para sí. nuestro cuerpo. Ya, no, ya hemos dañado tanto nuestro cuerpo que ya es sí. hora de repararnos. Bueno, es verdad, bueno, es, bueno, es verdad. ¿no? verdad ¿eh? Además, que la naturaleza es muy sabia y en cada estación ya nos da lo que el cuerpo necesita. Y, y eso, justamente. Y, y kilómetro cero, eh, productos de, de proximidad, de. Bueno, sí. lo Sentido común, sí, sí. yo siempre digo. Y buenos hábitos. Y, sí. y tener buenos hábitos, quiere decir, tener una buena alimentación, hacer actividad física, una actividad física que nos guste, que no que nos sea agradable, descansar bien, y sobre todo, mucha salud mental, ¿eh? cuidar las emociones, cuidar los pensamientos. Y, y Humberto dice, a gente joven como yo, sí, como nosotros, gente <risas> joven como nosotros. ¡Humberto! Sí. Y tú que haces tanto deporte Jorge Humberto, hombre tan fuerte Claro, sí. tenemos aquí un gallardo en el grupo Sí, sí, sí, guapo, guapo, guapo Y sí. Sí, Joaquina, cuéntame, ¿tienes planes de algún otro libro? ¿Tienes planes ¿Sí? de hacer alguna otra cosa? Sí, sí, ya ha empezado el segundo libro y bueno, y luego eh, ahora este mes también hago la, la presentación de, de este primero, de tu guía, y bueno, y, y lo que va surgiendo, pero sí, la, ya te digo, tengo el proyecto de, de hacer un, un segundo libro, no será a, de, de plantas medicinales, pero sí que será también de ayuda, será, bueno, para, para compartir conocimientos. Sí. Y experiencias. Eso, eso es lo bueno, de dejar un legado. O sea, yo no sé qué nos pasa a nosotros los escritores, empezamos con uno y ya no podemos parar. No, yo voy igual no, y claro, y claro. por el dos. Es que ya no puedes parar, es, es algo que te quema dentro, que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. y no Pero haga, porque yo creo que el conocimiento hay que compartirlo. El, el conocimiento enriquece cuando lo compartes Por mucho conocimiento que tú tengas Si tú lo acumulas te lo, y te lo guardas ¿De qué te sirve? Para nada, ahí te lo llevan los gusanos Exactamente, entonces Oye, pues si hemos tenido experiencias en la vida Que nos ha servido y, y hemos actuado de una manera Y hemos salido fortalecidas de, Pues oye, pues compartámoslo porque no sí. sabemos a cuántas personas podemos ayudar. ¿A cuántos podemos impactar con el conocimiento? Exactamente. Y uno cree, dice, no, es que ¿quién se va a interesar? Y como tú decías, ¿quién va a comprarme mi libro? A lo mejor uno o dos personas y ahí está. Imagínate, charla tras charla, sí, firmando sí, libros. Sí. En sí, sí, sí. No, no, la verdad es que muy bien, muy bien. Muy, muy sorprendida, muy gratamente, muy contenta y muy agradecida. Claro. Pero tú has pensado, por ejemplo, ahora que ya tienes el libro, estás pensando en el segundo, ¿has pensado así alguno...? Bueno, tú, yo sé que tú eh, das, eh, tienes consulta, pero sí. ¿has pensado hacer algún curso online, alguno de estas cosas sí. o no? Sí, estoy, estoy preparando un curso del libro, o sea, que hablaremos de plantas, de aceites esenciales, de hábitos saludables, de cara a septiembre, porque ahora ya la época que no, estamos... Sí. Sí, y como sea, también no nos vaya. ha pillado todo el tema del Covid, entonces, sí. pues, de cara a septiembre sí que ya lo estamos preparando y, y podrá ser online, se podrá qué hacer bueno. online o se podrá hacer presencial en nuestro centro en Manresa. Mm, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, hoy en día tenemos que estar en, la, en el aire porque si no. Sí. Nos perdemos no, si sí, el online. Ah, está muy bien, ¿eh? Porque mira, ahora mismo tú en Oslo, yo en Manresa sí. y parece que estamos aquí en la misma habitación, ¿no? Pero claro, el, el, el, el, si tienes la oportunidad, el contacto, ah, la sí, energía sí, sí, que sí. se mueve... Es otra cosa. Además, o sea, yo soy una persona que a mí me gusta mucho el contacto con, con yo, los yo demás. Además igual. que te enriquece mucho el, el compartir, el... Es Sí, tienes pero bueno que razón. gracias a, a, a las tecnologías es eso podemos estar muy cerca estando a miles de kilómetros, ¿no? Sí, tienes razón. Yo no hayo la hora que ya abran España, que abran Noruega para salir. Así eso. que apenas yo no tenga la posibilidad yo te voy a ir a visitar porque no estoy tan tan lejos de ti. ¿ver? No. Estoy en, yo, yo tengo un apartamento en, en un piso en, en Alicante. En ah. Sí, ah, es. pues nada, nos vemos en Alicante, un arrocito valenciano. No esto eso, Claro. Es riquísimo, cómo extraño, cómo extraño ese sol de España. qué que se que yo, eh, a, a Alicante debo de estar, a unas cuatro horas en coche. Sí, cuatro horas, cuatro horas. Sí, justamente. o sea, que Pero me sí. levanto por la mañana, desayuno en mi casa y como claro. contigo. Sí, sí. ningún no. problema ahí. Está. Y comemos en Alicante. Sí, yo estoy frente a frente al, al Peñón de Fash, así que está, ah. Qué bonito, una, una vista precioso, precioso, sí. Qué bonito, qué bonito. estar allá, pero bueno, ya llegará el día y ya. tanto. Sí, esto sí, ya va mejorando, bueno. poco a poco va mejorando. Ahora tenemos que tener precaución y tenemos sí. que tener conciencia de que aunque abran, hay que seguir tomando precauciones. Mari dice, nos veremos, nos vemos en Alicante. Venga, Mari. ¡Ay, oh, Ya se notó, Mari oy, se oy, notó. Oy, oy. Ay, señor, sí No, ya escuché que alzaron el de el, ¿Cómo se llama? En España ya ya están Aliviados con las restricciones ¿Verdad? Sí, por las como, sí. antes era comarcal Y ahora ya te puedes mover por toda Cataluña Ok o sea, Sí, antes al, solo al, era por al... tu comarca Y ahora ya te puedes mover por toda Cataluña Bueno ¿Y cuándo sí, piensan a a mí para el resto del, del país? No sabes. De momento, Representa a cada ah, comunidad ya puede poner como un poco sus normas. Ahora ya el gobierno central ya ha dicho yo ya no dejo que cada comunidad tome se sus rellen. normas. Mm. Uh -huh. Y bueno, sí, pues nada. Mundo. Ha sido muy triste porque se abre, se cierra, se abre. Sí, no se abre. sí, sí. Y claro, y, y mucha soledad. Ha habido mucha soledad. La gente eso mayor... Terrible, pues, aparte de que la gente, la, la enfermedad, la gente muere y el aislamiento, yo creo que eso ha sí. sí. sido tan terrible para... Y no estamos, primero, española, ¿no? España que es un país, eso, que la gente sale mucho. Mucho, mucho. La, la gente sale mucho, es mucho de salir y claro, ahora te meten un año y pico en casa ah, y estamos todos vamos. Mátanos. Estamos con, con las ganas de salir... Y bueno, claro. y supongo que por eso hay tantas imprudencias. Claro, vamos, paciencia, que todo llegará y el día que podamos no, no, no. salir, que salgamos sin, sin correr peligro ni poner en peligro a los demás. Justamente, justamente. No, es triste porque es, es una vuelta atrás y se vuelve a hacer lo mismo, otra vuelta atrás y no ya no estamos sí. para eso. Es que no. Entonces no, no vamos a acabar. No. Es que sí. vamos a ir de ola en ola, de ola en ola y de ola en ola. Y ola y, y, y se fue. Y ahora, mira, aprovecho para decir que es muy importante que con esto de la pandemia, pues cuidar nuestro sistema inmunológico. Porque claro, ya vemos que no a todo el mundo lo afecta de la misma manera. Y esto Justamente. también depende de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues eso, mira, ahora... Te iba a preguntar, ¿qué, qué tips tienes tú, por ejemplo, para, para poder reforzar eso? Pues mira, desde la jalea real, el propóleo, la cerola la equinácea, eh, la uña de gato, todo, todos los alimentos ricos en vitamina C. Ahora que vienen, por ejemplo, las fresas, los cítricos, todo esto nos ayuda al sistema inmunológico. Y lo que también nos ayuda es la higiene mental, la salud mental, sí, porque sí, cuando sí. estamos más nerviosos, nuestro sistema inmunológico se resiente. Y entonces... Sí, sí. Entonces, eso, estamos como más, más expuestos, ¿no? A que cualquier microorganismo que, que haya a nuestro alrededor, pues, nos, nos provoque sí. cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Yo lo mismo lo siento. O si sea, de repente uno se pone un poco nervioso, se altera y dice, ¡oh, qué me pasa! Claro. Como que me, me falta la respiración, eso. Yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy me he mantenido sana. No, no, bueno, me cuido bastante también Pero aparte de eso eh, eh, He pasado bien todo este tiempo Sí, yo tuve también eh. de, Sí, tuve la suerte de poder viajar A España el año pasado justo Los 10 días que abrieron claro, claro. las fronteras estuve 10 días en España Tomé el sol, me bañé Y regresé justo el día que cerraron así que El sol, así. el sol también <risa> Nos ayuda, la vitamina <risa> D o sea, El sol también Está dentro de la medicina natural Los baños de sol con protección, sí. con cuidado, sí, sí. pero es, es, que tú es no te muy imaginas importante. imaginas aquí, realmente vivir en Noruega es precioso, es lindísimo, sí, yo no claro. mal de mi país, pero la falta de sol es tan sí. terrible, tan terrible, yo los primeros 10 años no sabía por qué, yo me deprimía, me, me acostaba y era, pero no quería levantarme en las, en las mañanas. Terrible, hasta que ya pasaron muchos años, mi médico me dice, ¿tú no tendrás una depresión de invierno? Digo, ¿y eso qué es? Me dice, la falta de sol, tú vienes de un país cálido, claro. el sol ha estado toda tu vida, sí y, sí y tú no necesitas sol. Entonces desde esa vez dije, no, yo me voy para España, a donde sea me voy para España. Así que todos los años, en diciembre, nosotros agarramos dos semanas y nos íbamos a España. Hasta que un día mi marido me dice, mira, esto está saliendo bastante caro, ¿por qué no nos compramos mejor un departamento claro. en el claro. <risa> No, Es que el sol, eh, ya lo vemos. A la que llega la primavera, la Ay. gente está más alegre durante todo el verano. Luego llega ya el otoño-invierno y la gente ya está como más apagadilla. El sol da alegría, da, da vida. Da, claro es, es otra cosa, es que tú te sientes que vuelves a vivir esa energía sí. que te vuelve al cuerpo. Ay. Oh, y sí, también, muy importante Y también va muy bien para la salud Son los baños del mar El agua mm, de mar El agua salada oh, claro. Y aquí en España esta Tenemos estas playas maravillosas Fascinante, fascinante no me, sí, sí. no me hagas tener más ganas de viajar Dentitas, por dentitas Te hago dentitas mm. Sí, sí, sí. No, no, no. Ya estoy contando los días para poder ir, así que no. Pues tú avisa con Pero, tiempo y encontraremos sí, la manera de vernos. Sí, sí. sí seguro, seguro, seguro. Vamos a tener que juntarnos todos los que están allá en España. ¡Claro! Y, y Gretel, que está en Valencia. Sí, y, sí, sí. Tú también tienes a Luz, eh, Luz creo que está en España también, ¿no? Yo, eh, con quien he tenido contacto, es con Claudia, Claudia, Claudia, Claudia, perdón, Claudia, Claudia que sí. también está, eh, estamos cerca, estamos a unos 40 kilómetros, Claudia y yo, y Roberto, que está en Barcelona. Sí. Mira, podemos hacer, ya estamos cinco, o seis personas, así sí, que, eh. listo. Y luego tenemos a Jaime, que está en Zaragoza, pero sí, que también Zaragoza. también se puede venir, él que corre España sí. con sus poemas y sus, sí, claro. y, y sus obras. Sí. Supongo que venirse a Alicante a hacer una paella, pues también Sí, Claudia también está invitada ya la próxima semana a sí. con nosotros Ah, qué súper lindo ¿No? Para mí ha sido súper placer que estuvieras conmigo, Joaquina Nos hemos hablado poco y nada entre, entre las charlas que tenemos nosotros en, la, en las reuniones Pero ha sido realmente un placer tenerte aquí, compartir contigo Una mujer llena de vida que transmite esa alegría, ese gozo, esa felicidad, y se nota, se nota, se nota tu vida. El placer es mío, Ada, un lujazo compartir contigo este rato, y bueno, para cuando queráis, pues seguimos charlando de la vida, de las plantas, de lo que sea. De todo, de todo, de todo, sí. No, muchísimas gracias, gracias. A ti, a ti, Ada. Gracias y un que, bueno, sale a la, la gente que, que compre el libro y comiencen a llenarse de esa energía sí. que tú transmites porque yo sé que también está en el libro esa energía y, y que sí. tengan ese conocimiento de las plantas de, de, la, de la tierra realmente sí. que nos da y lo después también, Ada, eh, si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta lo que sea, también en terapiasvitalesb arroba punto com eh, es nuestro correo ya Tú me ¿Y lo entonces? pasas después y yo lo posteo vale. en todas partes, en Instagram, vale. en Facebook, tú sabes que esto yo después lo traspaso a YouTube y hacemos vale. un podcast de esto, entonces está en cuatro, cuatro, cuatro plataformas y muy lo bien. van a escuchar de muchas partes, lo van a ver en muchas muy partes, así que no, súper, súper lindo. Muy así bien. Que, Kina, si no tienes más en tu corazón... Eh, no, yo quiero no agradecerle a ti y a todos los que nos vean, pues por este ratito, por esta oportunidad Por este buen rollo sí, sí, <risa> y, y que estoy Y que estoy a vuestra disposición Para lo que queráis Muchísimas ya gracias Ya sea Muy para charlar, ya sea para comer paella O para <risa> hablar del libro O de productos naturales <risa> Carol, dice Un placer verla, éxito a las dos A ti también, Carol, ya pronto tu libro Tú también vas Eso. a estar aquí sí, sí, sí, Carol Sí, que, ya. Que se ya, consigue, ahora. que todo es posible Sí, sí, se puede Se puede, si necesitas ayuda Si sí sabes, aquí estamos ¿Y nosotros tanto? Por ayudarte. Sí, por supuesto Pues un besazo Mari dice gracias, ha sido una charla Extraordinaria, muchísimas gracias Narcisa Mari, gracias. es una amiga de Ecuador Dice hermosa, muchas gracias <ríe> Gracias por asistir y Gracias por estarnos viendo Besos grandes y nos vemos El jueves para los que quieren estar conmigo ¿Ok? Chao, Chaito, muchas suerte, mucha chau. suerte, suerte y muchos éxitos. Adiós, chao. Adiós.